Hola, soy Arbe y hoy os traigo esta peculiar velita Bien, para empezar vamos a emplear estas ceras Es lámina de abeja coloreada eh, Mecha, eh, Q3, pero la Q0 también nos valdría Un cúter y una tijera Separamos y vamos a escoger la, la lámina Vamos a empezar con una morada Para el centro de esta vela Voy a cambiarle la posición Si así es un poco incómodo cortar Así mejor eh, A la mitad Más o menos de la, del alto de la lámina Trazamos una recta eh, no son mitades justas, eh, pero bueno, aproximadamente. Y ahora, con una de las partes, cortamos en diagonal. De un extremo al otro. Esto, bueno, ya me habéis visto en otros tutoriales que hacía de cera de abeja. Pues estos son los mismos pasos. Solo que en vez de ser lámina de abeja sin colorear, es coloreada. Así, ya tenemos otra vez, dos mitades. Cogemos una de ellas y le vamos a poner la mecha. Ya sabéis, en un extremo apretamos contra la lámina y ahora vamos a cortarle como un centímetro más o menos. De, de lo que sobresale Y ahora bueno También como ya hemos empleado Más veces el secador Para que ya nos sea más fácil manipular La lámina y, y recordar El secador en caliente Y ahora poquito a poco Pues la vamos enrollando Sobre sí misma Sobre la mecha Vamos a ir enrollando la lámina De cera de abeja Bueno, esto es, es muy facilito No tiene ninguna complicación Que no se escape del, de lo que va a ser la base de la vela La cera Si se va, pues se corrige un poco Así Así tenemos la primera parte Ahora cogemos un color eh, clarito para que haya contraste, vamos a aplicarle. Voy a, voy a coger otra esquina mejor, esta que está un poquito rota. Le aplicamos calor con el secador. Y ahora eh, vamos a, a envolver esta velita con la otra, con la lámina clarita. Para que se nos vaya quedando el centro de la vela oscura Después más clara Después le pondremos el verde Y al final el rosa Cortamos eh, Que nos sobre Que nos sobre un poquito mejor eh. Es preferible que nos sobre A quedarnos cortos le Aplicamos calor otra vez Así y envolvemos como si fuera un cucurucho. ¿Nos parece un cucurucho de helado? Así, después ya recortaremos esto que nos sobra del de la parte baja de, de la vela. Cogemos el verde. Como ya os había dicho. Y hacemos lo mismo que con el blanco tomamos más o menos una medida y cortamos un cuarto de circunferencia como si fuera un abanico y damos calor por supuesto y ahora envolvemos. Veis que nos va quedando. Y ahora el color rosa. Rosa oscuro. Bueno, tengo que decir que estas láminas nuevas eh, son muy fáciles de trabajar con ellas. Y tienen unos colores muy bonitos. Unos tonos pastel muy bonitos. Con el rojo hacemos lo mismo. Aplicamos calor. Ya veis, es una es, esto es una, es una vela muy facilita de hacer. Que no lo hemos hecho hasta ahora. Y da un resultado al final, cuando la estás consumiendo, es un resultado muy bonito. Bien, aquí no hemos llegado hasta arriba, pero no importa, no importa, ¿eh? realmente. Vamos a cortar primero lo que el exceso de la parte inferior, por haberlo hecho a ojo. Si tomáramos unas medidas con una, una hojita de papel, pues eh, habríamos... Eh, nos habría quedado menos cera que cortar. Aquí tenemos la vela, más o menos, a ver, aún nos falta falta lo más importante, cortarle a 10 aquí en la parte superior eh, pretendo que se me vean los colores interiores de la vela ya veis que está blandita la cera eh, no os preocupéis la mecha no se va a cortar así con cuidadito acabamos de darle forma a, a esta velita eh, a esto se pueden añadir las capas que queráis Eso sí, recordad, cuantas más capas De mayor grosor debe ser la mecha Cortamos el exceso de mecha Damos forma, que se nos vea bien los colores Con más capitas, iba a quedar más bonita la parte superior, eh se ve un poquito y aquí el resultado final. Muchas gracias por verme y chao.